you. Yeah. Muy bien, eh, hola, buenas noches. Este, hoy vamos a tener una sesión, más o menos, una sesión ahí de preguntas como de todo tipo que pueden salir en el examen de admisión. Eh, estamos esperando unos minutos más, nada más, un par de minutos más, y comenzamos con esta transmisión. Eh, recordemos que el examen de admisión, dependiendo de la universidad donde vayan a, donde quieran presentar el examen puede ser la UACO, o sea, la Universidad de Oaxaca, puede ser eh, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, el ITO, puede ser la UNCIS, eh, puede ser incluso otros que están fuera de Oaxaca, ¿no? como la Universidad de Veracruz, eh, la, universidad, este, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el Poli, la UNAM, eh, la universidad que ustedes quieran. Normalmente el temario se repite. Como que muchas preguntas están por ahí en común. Eh, ojalá, ojalá que les funcione mucho esta, esta sesión nocturna y les ayude en, en este proceso. Nada más, unos minutos más en los que esperamos que se conecten y ya, este, y ya empezamos. Si están por ahí y conocen a alguien, conocen a alguien por ahí que, que vaya a presentar elecciones de transmisión o que esté por ahí en este proceso, pues compártenle comparten esta transmisión. Eh, es gratis no, no se cobra esto, es gratis para que lo tengan por ahí presente y algo, algo tal vez les puede ayudar, este, un recordatorio o quizás aprenden algo que no sabían, que bien podría aparecer en su examen y recuerden si tienen alguna pregunta eh, Pueden, eh, si tienen alguna duda, escriban en los comentarios por ahí. Profesor, tengo esta pregunta, quisiera, eh, quisiera saber cómo es que se resolvió eso. En general, las preguntas que les traigo son de todo tipo y que pueden aparecer en el examen. Y no solo eso, eh, trataré de dar una explicación sencilla para resolver estos problemas eh, de una manera fácil. Pero si aún así queda alguna duda o tienen alguna duda existencial por ahí, adelante, con toda confianza la pueden externar. bien, muy bien, ya ya estamos a casi nada de comenzar eh, yo sé que tal vez ya están esperando unos minutos, pero no pasa nada eh, recuerden que vale completamente la pena esperar unos minutos para empezar y tener un público más o menos por ahí eh, recuerden pueden compartir esto les van a ayudar, van a ayudar a muchísima otra persona este, ojalá que les funcione entonces yo creo que Podemos empezar con esto. A ver, voy a dejar de compartir un momento y, este, y vamos a empezar Muy bien. Bueno, pues, eh, buenas noches. Mi nombre es Alfredo. Eh, soy profesor de álgebra Matemático. Somos una academia que se encarga de, de resolver problemas y de vez en cuando, de, de vez en cuando, hacemos estas transmisiones en vivo donde. Así de manera gratuita, con tal de ayudar a otros estudiantes, resolvemos problemas para el examen de transmisión. Si te funciona, adelante, tómala, puedes revisar nuestra página. Hay más transmisiones en vivo donde resolvemos más problemas. Incluso a veces hasta damos clases gratis, ahí mismo aparece la explicación de los temas. Estalquea nuestra página, pídanse eh, si el permiso, puedes encontrar estos, eh, información de estas, de estas clases, de estos temas, de estas soluciones a problemas. Y eh, para esta ocasión, pues, sabemos que el examen, el más próximo es el de la UNAM. Algunos problemas que vamos a resolver ahorita, sí, también pueden aparecer en la UNAM, pero, este, pero pues, ya el de la UNAM es demasiado próximo. Y de ahí los exámenes que tienen mayor solicitud son estos del POLI, eh, los de la UAM, los de la UAPCO, los del ITO, todas estas carreras importantes. Ahora, no importa a dónde, dónde quieran presentar su examen de admisión y el examen donde lo quieran presentar, seguramente estas preguntas pueden aparecer en el este examen. ¿Por qué? Porque son clásicas. Recuerden que el examen de admisión no es una competencia de conocimiento. Más bien es un examen como de cultura general. O sea, uno no, no responde a eso solo si es un genio. Más bien, uno solamente necesita recordar lo necesario de matemáticas y bachillerato. Con eso es suficiente, es más bien algo de cultura general. Entonces, dicho esto, les voy a proyectar los primeros problemas. Bien. Empezamos con... Eh, empezamos con esto. Dice, circunferencia con centro en el origen. Recuerden que vamos a tener un examen de admisión con incisos. Eso es muy importante porque simplemente descartando incisos podemos encontrar la respuesta correcta. Es decir, a veces es mucho más fácil descartar incisos a tener que hacer un procedimiento. De esto, lo que les puedo decir es que una circunferencia con centro en el origen, eh, necesariamente, una circunferencia con centro en el origen, déjenme lo lo escribo de esta forma. Lo voy a poner en el pijerón. Bien. Cuando nosotros nos referimos a una circunferencia, esta va a tener una ecuación. Entonces vamos a escribir por acá, ecuación de la circunferencia. Ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia es un tema más o menos extenso. Aquí nosotros solamente nos vamos a centrar en responder cómo utilizar esta información Vamos a tratar de resumir esta información para poder responder a esta pregunta. Entonces, la ecuación de la circunferencia siempre va a ser como esto. X cuadrada más Y cuadrada igual a radio al cuadrado. Con radio al cuadrado puede ser un número. Puede ser 7, puede ser 36, puede ser 24. El número que ustedes quieran. Siempre y cuando sea X cuadrada más Y cuadrada igual a R al cuadrado. Por ejemplo, puedo escribir X cuadrada más Y cuadrada. Igual a 25. ¿Esto qué es? Esto va a ser una circunferencia con centro en el origen. Esto es muy importante. Con centro en el origen. Ahora, si no viene así en mi examen de admisión, si no viene así, cuando estemos hablando de una circunferencia con centro en el origen, seguramente vendrá igualado a cero. De aquí, por ejemplo, para igualar a cero, ustedes observan que hay que quitar este 25. El 25 está sumando, así que del otro lado pasa restando. Y tenemos X cuadrada más Y cuadrada menos 25 igual a 0. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Qué es lo que se repite cuando estamos hablando de circunferencia con centro en el origen? Primero, para que sea una circunferencia necesitamos que tenga X cuadrada y Y cuadrada. Eso es lo que necesitamos. Así, X cuadrada más Y cuadrada. Es muy importante X cuadrada más Y cuadrada. Con eso ustedes aseguran que esto es una circunferencia. Y luego debe de tener nada más un número. Un número puede ser menos 1, puede ser menos 7, menos 15, el número que sea. Siempre y cuando no tenga X o Y, simplemente sea un número. Esto que está aquí es una circunferencia centro en el origen. Así que, si ya queda claro que es una circunferencia centro en el origen, vamos a explicar qué cosa no es una circunferencia centro en el origen. Por ejemplo, x cuadrada más 2y cuadrada más 5x menos 1 igual a 0. Esto de aquí no es. No es una circunferencia. Para empezar, ni es circunferencia. ¿Por qué no es circunferencia? Porque aquí tenemos un x cuadrada y aquí tenemos 2y cuadrada. Por esa razón, no es una circunferencia, porque tienen números diferentes. Ahora... Si escribo 3x cuadrada más 3y cuadrada más 6x menos 12y menos 15 igual a 0, esto que está aquí sí es una circunferencia. Sí es una circunferencia. Ahora, ¿por qué esto sí es? Bueno, esto sí es una circunferencia porque tiene el mismo número y el mismo signo. Más y más. Por esto esto, esto de aquí sí es una circunferencia pero no es concentro en el origen, porque ya dijimos acá, ¿qué es concentro en el origen? Cuando solo tiene x cuadrada y cuadrada, no importa si tiene un 5 o un 4, el mismo número, da lo mismo siempre y cuando de ahí solamente siga un número, no debe tener x, no debe tener y, solo x cuadrada y y cuadrada aquí por ejemplo esto, sí es una circunferencia, pero no concentro en el origen, no concentro en el origen Recuerden, para que sea circunferencia tiene que ser positivo, los dos tienen que ser positivos y el mismo número. Y para que tenga centro en el origen, solamente debe tener un número. Si tiene X y Y, ya no es con centro en el origen. Y con eso estaremos respondiendo el primer problema. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí nuevamente el problema y vamos a ver si lo hicimos bien. Observan ustedes los cuatro incisos. De aquí, por ejemplo, de los cuatro incisos, ¿Cuál es la circunferencia con centro en el origen? Pues podemos ver que de estos incisos, la respuesta correcta tiene que ser la A. La, como dijimos en el pizarrón, solo debe de aparecer X cuadrada, Y cuadrada y un número para que sea circunferencia con centro en el origen. Por ejemplo, ¿por qué descartamos el inciso C? El inciso C porque tiene un 1 y un 2. Con eso no es circunferencia. El inciso D se descarta porque tiene más y luego menos. Necesito tener más y más. Por eso se descarta el inciso C. Solo me queda A y B. Y el B se descarta porque aunque tiene X cuadrada y Y cuadrada tiene una X y tiene una Y. Con eso sí es circunferencia pero con centro fuera del origen. Por eso la respuesta es la a. Recuerden que si tienen alguna duda pues la externan por ahí en los comentarios. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Ah, qué bueno, ok. Esto es igual, nuevamente, una pregunta súper clásica del examen de admisión. Dice, ¿cuál es la pendiente de la recta? Y aparece 6X más 3Y menos 5 igual a 0. Eh, Esta pregunta es muy importante y se puede responder de muchas maneras. Vamos a escribir por acá en el pizarrón y ahorita van a ver de manera completa el pizarrón. Pendiente de la recta pendiente de la recta y aparece algo como 6x más 3y menos 5 igual a 0 bien en este problema queremos la pendiente de esta recta eh, para encontrar la pendiente debemos de recordar algo de teoría de la escuela esto de teoría de la escuela nos dice que una recta, vamos a escribir acá, hay una eh, ecuación, vamos a llamarla así, ecuación ordinaria, ecuación ordinaria de la recta. Ecuación ordinaria de la recta. ¿Qué es la ecuación ordinaria de la recta? Pues es una ecuación que se escribe así, y igual a mx más b. Cuando yo logro escribir una recta donde la y está despejada, eso es muy importante, y está despejada despejada. La y está despejada. Cuando la y está despejada, el número que queda multiplicando a la x se va a llamar pendiente. Y esto que queda por acá se va a llamar ordenada al origen. Así que vamos a poner estos nombrecitos por aquí. Esto es pendiente. Y esto de acá se va a llamar ordenada al origen. Así que ¿Qué debo de hacer para encontrar la pendiente de una recta? Cuando me dan la ecuación, lo que tengo que hacer es despejar Y. Despejar Y para que se pueda escribir de esta manera. Y el número que quede multiplicando con X, eso va a ser la pendiente. Así que de acá, mi tarea es despejar Y. Ustedes recordarán que para poder despejar una Y, o la letra que quieran despejar, necesitan que esa letra se quede sola, que esa letra se quede sola y que todo lo demás pase al otro lado. De manera general, ustedes recordarán que, para despejar, todo pasa del otro lado con su operación contraria. Por ejemplo, este 5 que está restando va a pasar sumando. Este 6X, este yo necesito despejar la Y, así que el X pasa del otro lado. está sumando, pasa del otro lado restando. Así que despejando, voy a dejar este que está ahí, no lo voy a tocar, lo voy a dejar en su lugar. Esto tiene que ser igual a lo que voy a pasar del otro lado. Por ejemplo, este 6x, como está sumando, pasa restando. Este menos 5, como está restando, pasa del otro lado sumando. Nuevamente, ¿por qué pasa eso para allá? Porque mi tarea es despejar y. Para poder despejar y, necesito deshacerme este 3. Este 3 está multiplicando. Como está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Así es, pasa dividiendo, porque todo pasa con la operación contraria. Entonces, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y va a dividir a cada uno de estos. Entonces, me va a quedar que y es igual a menos 6x entre 3, más 5 entre 3. Recuerden que cuando pasan dividiendo, pasa con el mismo signo. Si aquí es positivo, pasó positivo en ambos. Y entonces de aquí me queda que Y equivale a... Menos entre de más pues me da menos 6 entre de 3, me da 2, 2X. Y de acá me queda más 5 tercios. No se preocupen por eso que está allá, porque el problema ¿de qué trata? De la pendiente. Y recuerden, ¿qué es la pendiente? Es el número que está multiplicando la X. Aquí, ¿qué número está multiplicando la X? Un error común de estudiantes es pensar que es solo el número, pero recuerden que el número siempre tiene un signo. En este caso, ¿cuál es el número que está multiplicando a x? Menos 2. Así que la pendiente de esta recta por la cuenta que hicimos fue menos 2. Esa es la respuesta correcta para la pendiente de esta recta. ¿Qué necesitábamos saber? Esta pequeña teoría de que, conocer la ecuación ordinaria de la recta, y igual a mx más b. ¿Para qué sirve esta vez? Para otra cosa. Pero al menos para este problema no nos importa. Para este problema solamente nos importaba despejar Y y encontrar el número de X. Eso era lo necesario para resolver este problema. Recuerden que si tienen alguna duda, con confianza, lo pueden encerrar en los comentarios y por aquí lo vamos resolviendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a resolver otro problema. Vamos a proyectarle más, más, más problemas para el examen de admisión. Bien, ya resolvimos esta de cuál es la pendiente de la recta y vimos que la respuesta correcta tiene que ser menos 2. En este caso, el inciso D. Perfecto. Vamos a ver eh, otro, otro problema, el que sigue. Ah, muy bien. Ahora tenemos este problema. Dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa una elite? Eh, no se preocupen por los apuntes. Eh, ustedes van a poder tomar una captura, ya hacer el pizarrón o simplemente cuando termine, cuando termine la transmisión, pues la vuelven a reproducir y le ponen en pausa donde, donde se quedarán copiando. De todas maneras, las explicaciones son relativamente sencillas. Eh, algo que ustedes pueden utilizar de manera práctica para resolver el examen de transmisión. Entonces, de ahí eso se responde de una manera muy sencilla. Vamos a borrar una parte del pizarrón y resolvemos ese problema. Ok, entonces, de ahí tenemos. ¿Cuál va a representar una elipse? Eh, necesito escribir algo en el pizarrón y vamos para allá. A ver. Una elipse. Un elipse se puede escribir de muchas maneras, y lo que necesitamos para poder responder esta pregunta es conocer algo llamado ecuación ordinaria de la elipse. Ecuación ordinaria de la elipse. Así normalmente le llamamos, se le llama en el examen de admisión. ecuación ordinaria, y si no viene la palabra ordinaria, puede venir la palabra canónica. A veces, fallamos en un examen, no porque no podamos hacer las operaciones, sino porque desconocemos las palabras o la terminología que utiliza el examen. Entonces, quiero que sepan que la, la palabra canónica y ordinaria son sinónimos para el examen de admisión. Entonces, la ecuación ordinaria o la ecuación canónica de la elipse es algo como es x menos h al cuadrado entre d a cuadrada más y menos k al cuadrado entre d b cuadrada igual a 1. Yo sé que en este momento esto les puede parecer algo confuso porque son un montón de letras. A lo más aparece un número que es el 1 y además los exponentes. Pero no se preocupen, les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo escribir una ecuación ordinaria de lista? Así, x menos 3 al cuadrado entre de... Vamos a poner aquí 16 más y menos 4 al cuadrado entre de 25 igual a 1. De aquí vamos a descubrir qué es lo que se necesita para que sea una elipse. Primero, ¿qué se necesita? Tener un más. Debe haber un más. Debe haber un más. Tiene que tener un más. Debe de haber aquí un más para que esto sea una elipse. Y luego, ¿qué se necesita? Que sea x más algo o menos algo al cuadrado, y más algo menos algo al cuadrado, y que debajo aparezcan números diferentes. Vamos a poner esto aquí. Estos tienen que ser números diferentes. Si me aparecen números iguales, ya no es una lista. Necesito números diferentes. Y del otro lado que tiene que aparecer, uno positivo. No un número. El uno, el número uno positivo me tiene que aparecer para que esto sea una lista. Entonces, regresamos a nuestros problemas. Vamos a regresar nuestros problemas. Y pongamos por aquí, dice... ¿Cuál de, las siguientes, ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa una elipse? De todas estas, observamos que el inciso A no es la respuesta correcta, porque ya dijimos que debe tener un más en medio. Aquí tiene un menos. Esto no es una elipse, se descarta. Luego, ¿qué otra cosa se descarta? Se descarta el inciso D. ¿Por qué el inciso D? Pues porque para empezar no está igualado a 1. Y aunque estuviera igualado a 1, ustedes pueden observar que esto es una circunferencia. De hecho, esto es justamente lo que borré hace rato. X cuadrada más Y cuadrada. X cuadrada más Y cuadrada igual a un número. Eso es la circunferencia. Pero nos están preguntando una elipse. Así que, descartando incisos, ¿qué nos queda nada más? El inciso B y el inciso C. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el B y el C? Ustedes observan que se parecen mucho y que la única diferencia son los números de abajo. Que aquí un 25, aquí un 16. Aquí un 16 y aquí un 16. ¿Cuál se va a descartar? Pues el inciso C. Porque para que yo me elipse, como les dije, necesitamos números diferentes abajo. 25 y 16 es correcto, así que el inciso B es la respuesta correcta. ¿Hicimos operaciones para responder a esta pregunta? No, no hicimos ninguna operación. Solamente utilizamos un poco de la teoría que les puse en el pizarrón. Entonces, a esto me refiero en que, que con que el examen de admisión es más bien un examen de cultura general de matemáticas. Sí se va a necesitar hacer operaciones, pero no siempre. La mayoría se puede responder con pura teoría. Por ejemplo, por ahí nos hacen la pregunta de ¿para qué área es? Eh, nosotros, eh, bueno, en este momento la sesión es simplemente una sesión como random. O sea, solamente estamos poniendo preguntas de todas las áreas. Seguramente vendrán áreas más complicadas, aunque nosotros generalmente para nuestras sesiones gratuitas utilizamos las, las preguntas de área 1 en matemáticas. Área 1. ¿Por qué? Porque en el área 1 es donde más matemáticas se piden. Entonces, si ustedes pueden resolver y aprenden a resolver lo más, lo más complicado, seguramente lo demás que venga va a ser bastante sencillo. Es más, hasta los ponemos a resolver en las sesiones gratuitas cosas más complicadas de lo que necesitan, para que cuando lleguen al examen, lleguen violentos. O sea, resuelvan ese... ese, ese ese examen, resuelvan esos problemas sin ninguna dificultad. Que sea bastante sencillo. Muy bien. Entonces, con esto llegamos a que la respuesta correcta tiene que ser el inciso B. El inciso B. Y ya, ya hemos resuelto esto que está acá. Perfecto. Eh, muy bien. Entonces, esto es como un, una guía, un, un, algo, un repaso de, de la noche a la mañana, si es que necesitan resolver en un examen. Vamos con el siguiente problema. Ah, excelente. Observen esto. Dice, la expresión seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a... Esa es una muy buena pregunta. Eh, nuevamente, todo esto es cultura general. En este caso, la respuesta no tienen que hacer operaciones. Solamente es algo que tienen que conocer. Y ahí la respuesta es el inciso C. Siempre... Y déjeme poner esto por acá. Déjeme cambiar esto por acá. Vamos al pizarrón. Siempre que ustedes vean, si alguna vez en la vida se les llega a cruzar esta expresión, seno cuadrado más coseno cuadrado, esto siempre equivale a 1. A esto, el examen de admisión le llama identidad pitagórica. Identidad pitagórica. Así le llama el examen de admisión. Entonces, ¿cómo puede venir en el examen de admisión? Algo tipo... ¿Cuál de las siguientes es una identidad pitagórica? Esto, por ejemplo, es la respuesta correcta. Esto es una identidad pitagórica. Hay más, hay más. ¿Cuál es tu tarea entonces? Buscar en Google. ¿Cuáles son las identidades pitagóricas? Esta va a ser una. Ahora, pueden decirme, ¿y qué pasa si me aparece primero el coseno cuadrado? O sea, si aparece así, coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X igual a 1. Pues da lo mismo, también es correcto porque ustedes recuerden que es lo mismo 1 más 2 que 2 más 1, no importa el orden en el que se sumen, siempre es lo mismo, 1 eh, seno cuadrado más coseno cuadrado que coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso nos tiene que dar igual a 1, entonces ambos son correctos, y no, no pueden aparecer los dos, solo tiene que aparecer uno de los dos, ahora se preguntarán, si estos son los correctos, ¿cuáles van a ser los incorrectos? Bueno, pues el examen de adquisición va a jugar con su mente y seguramente les va a poner algo muy parecido. Por ejemplo, ¿qué es muy parecido? Esto, coseno de x cuadrada más seno de x cuadrada igual a 1. Esto no, esto es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque aquí tenemos un cuadrado, pero no es con coseno ni es con seno. El cuadrado es con la x y aquí no, no es, no es así. Tiene que ser con el coseno y con el seno. Entonces, esto de aquí es incorrecto. ¿Qué otra cosa puede aparecer en el examen? Algo como coseno de 2X más seno de 2X igual a 1. Si nosotros no conocemos antemano esto de la identidad teórica, pues ya valió, no voy a poder responder. Y estos son incisos que son parecidos al que sí es correcto. Entonces, así es como se responde. Siempre, si alguna vez en la vida se les llega a topar esta, esto de seno cuadrado más seno cuadrado, siempre lo van a poder reemplazar por uno. Lo van a necesitar alguna vez en la vida. Y más si van a estudiar alguna ingeniería. Ahora, si ustedes, por ejemplo, no quieren estudiar ingeniería, eh, quieren estudiar otra cosa, como por ejemplo medicina, no pasa nada. También lo van a necesitar. Quizás no en la carrera, pero para poder entrar a la carrera, necesitamos conocer esto, esto que está acá. Eh, bien, entonces con eso se responde esa pregunta Regresamos a las diapositivas Vemos por acá Entonces la respuesta correcta para esto es la C La C La expresión seno cuadrado más coseno cuadrado Equivale a 1 Muy bien, muy bien Entonces vamos a poner el siguiente problema Excelente. Ahora tenemos este. ¿A cuántos grados equivale 11? Aparece por ahí un pi y un entre 18. ¿Qué significa eso? Bien, vamos a borrar esta parte del pizarrón y vamos a explicar esto. Ahora, eh, algo que normalmente eh, no, no recordamos, o sea, nos olvida en el bachillerato, porque seguramente tenemos otras cosas más importantes que hacer en el bachillerato, unos de... Eh, no sé, se les, se les se guardan otros recuerdos que es, por ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es recordar, recordar que pi equivale a 180 grados. Ahora, el examen de transmisión aquí es un poco ambiguo. A veces les puede poner pi o a veces les puede poner esto de pi radianes. Seguramente su calculadora podrá encontrar esto de pi radianes. En, el examen de transmisión como que le da lo mismo si pone el radianes o no. Así que nosotros vamos a seguir como que esta regla. Pi equivale a 180 grados. Yo sé, yo sé que pi equivale a 3.14, 92 y recitan todos los números que quieran por ahí. Pero, pero cuando estamos hablando de grados, cuando hablamos de grados, pi equivale a 180 grados. Entonces, si me ponen por ahí a cuántos grados equivale 11 pi entre 18... Pues lo que debo de hacer es convertir nada más. Convertir no es difícil, solamente voy a poner 11 y en lugar de pi voy a poner el equivalente a pi. ¿A cuánto dijimos que equivale pi? A 180 grados. Ahora, ¿cómo se hace esta operación? La puedo hacer de dos maneras. La primera es esta, multiplico 11 por 180 y luego divido entre 10 y 18 eh, eso sonó más fácil de lo que se puede hacer multiplicar 11 por 180 a lo mejor y no me cuesta trabajo a lo mejor yo me sé la tabla de 180 y multiplicar 11 por 180 no me cuesta trabajo pero si somos parte de ese 99% de la población que no se sabe la tabla de 180 no pasa nada yo puedo escribir a mano 11 por 180 y encuentro el resultado ahora tampoco es tan complicado este... Se puede hacer de otra manera, que es más sencilla todavía. Observen esto: aquí dice 11 18 avos. 11 18 avos de quién? De pi. Estamos de acuerdo que para sacar 11 18 avos, primero necesito un 18 agua si yo, si yo encuentro un 18 avos, luego simplemente lo multiplico por 11 y así tengo los 11 18 avos. Esto que les acabo de decir es lo mismo que, que les expliqué anteriormente: nada más que como. Psicológicamente, no sé, pedagógicamente resulta más sencillo entenderlo de esta manera. Son 11 18avos. Mejor saco un 18 agos. ¿Y cómo saco un 18avo de fin? Pues simplemente dividiendo 180 entre 18. Esta es una operación sencilla, ¿no? 180 entre 18 pues es 10, así que me quedaría 11 por 10. Y multiplicar por 10 es sencillo, simplemente le pongo un 0. Así que, ¿a cuántos grados equivale 11 dieciochoavos de pi? Equivale a 110 grados. Eso lo pude haber hecho, como les dije al inicio, multiplicando 11 por 180, saco la tabla de 180 y luego divido entre 18. Pero la verdad es que resulta más tedioso y más complicado. Y ustedes saben que para el examen de admisión tienen tiempo, un tiempo limitado. No va a pasar más allá de 90 segundos. Y también son preguntas que se pueden responder en menos de 90 segundos. Esto, por ejemplo, si ustedes hubiesen sabido esto de 180 y luego que convenía primero dividir, ¿cuánto tiempo les iba a llevar? No más de 45 segundos. Entonces, todavía les sobra quizás la mitad de tiempo para otros problemas que de verdad van a ser más complicados. Si todo va perfecto, por ahí en los comentarios, eh, le ponen por ahí un, un like, todo va chido, todo va bien. Compartan por ahí. Nos preguntan, ¿Quedará gra grabada la clase? Sí, estará grabada en nuestra, en nuestra página, pueden entrar a nuestra página y ahí eh, podrán encontrar eh, toda la clase. Ahora, si por alguna razón entraron tarde, no se preocupen, está aquí en nuestra página, por ahí van a encontrar los videos, este y todo lo que más, lo que hemos hecho, donde explicamos estos, esta solución a problemas clásicos del examen de admisión. Y normalmente estos aparecen en todos los exámenes, en la UAPO, en la UNAM, en el POLI, en la UCI, donde ustedes quieran. Muy bien, donde ustedes quieran tener su alma mater. Vamos a poner otra pregunta por acá. Bien, bien, bien. Ahora tenemos el dominio de la función x cuadrada menos 4. El dominio de la función x cuadrada menos 4 siempre hacen video eh, normalmente a veces, más o menos cuando hay tiempo los hacemos no, normalmente son por las noches que es cuando hay más personas conectadas y se pueden eh, se, se, eh, como que se presta más a interactuar el punto es que hay alguien que nos esté viendo y que pueda responder así ah, yo creo que es la B yo creo que es esta o que es la otra ahora esto del dominio se puede responder de muchas maneras de muchas maneras Déjenme ponerles por aquí. Déjenme borrar esto y respondemos esa pregunta. Como les dije, nuevamente, el examen de admisión suele ser más como de cultura general, para que ustedes puedan responder de manera sencilla y más o menos rápida. Antes de responder a esta pregunta, debe de quedar claro eh, qué significa esto de las desigualdades más una explicación sencilla algo que no cuesta tanto tiempo por ejemplo, si yo escribo x mayor que 5 significa que yo estoy considerando que aquí estoy considerando números números que son más grandes más grandes que 5 más grandes que 5 el número que se me ocurra siempre y cuando sea más grande que 5 por ejemplo, 5.1 5.2 6, 7, 10, 15, 1000, no importa, siempre y cuando sea más grande que 5. Aquí estoy considerando puros números que son más grandes que 5. Si escribo, por ejemplo, X menor o igual que 3, ¿qué estoy considerando aquí? Puros números, números que son menores que 3, menores que 3, menores o iguales, menores o iguales que 3. Por ejemplo, ¿qué números son menores que 3? El 2, el 1, el menos 5, el menos 10. ¿Por qué sé que son menores? Ustedes pueden dibujar la recta numérica. Por aquí está el 0, por aquí está el 1, por aquí está el 2, el menos 1, el menos 2. Recuerden que siempre que toman dos números, por ejemplo, el menos 1 y el 1, ¿quién es más chico? El que está siempre a la izquierda. El que está siempre a la izquierda es el más chico. Entonces, aquí, el menos 10, si sale el pizarrón, el menos 10. El menos 10 es más chico que el 3, porque el 3 queda a la derecha del de menos 10. Muy bien. Esto que está aquí que les estoy explicando va a servir demasiado cuando ustedes tengan el examen de admisión enfrente. Algo es muy importante, no siempre todo se resuelve con procedimientos. A veces, a uno se le olvida lo que tiene que hacer en el examen de admisión Pues, muchas cosas pueden pasar cuando entre al examen. Quizás me dio nervios, quizás me enfermé, eh, no sé, algo pasó por ahí que me dejó muy impactado eh, y ya me desconcentré y no recuerdo qué hacer. Si se les llega a olvidar del procedimiento, siempre hay como uno que otro método de salvación. Pero estos métodos de salvación requieren que ustedes recuerden un poco de la teoría. Por ejemplo, voy a borrar esto que está por acá y les voy a escribir qué significa la palabra dominio. Entonces vamos a poner aquí dominio. El dominio, el dominio es el valor, el valor de X que se sustituye, que se sustituye en la función, en la función. Ahora, por aquí el tema de dominio es relativamente complejo. Debo advertirles que el tema de dominio uno lo ve por ahí de cuarto semestre del bachillerato en, en matemáticas 4, que es que creo que su nombre es precálculo. es una materia relativamente complicada pero pero este no se preocupen porque resulta que para el examen de la tengo incisos yo puedo hacer trampas entonces qué significa dominio es lo que se sustituye en la función por ejemplo si alguien me dijera eh, cuál es el dominio cuál es el dominio vamos a, antes de responder esa pregunta vamos a hacer otra cuál es el dominio de la función de la función y nos aparece algo como f de x igual a la raíz cuadrada de x así tal cual inciso a x menor o igual que 0 inciso b x menor o igual que menos 1 inciso c x mayor o igual que 0 inciso d x mayor o igual que menos perdón mayor o igual que 1 por ejemplo eh, mayor o igual que 5, por ejemplo. Vamos a poner aquí un 10, yo qué sé, un 10. Ahora, observemos esto. ¿Qué me, dice, ¿Qué me dice esto? ¿Cuál es el dominio de la función? Recuerden, ¿qué significa dominio? Dominio significa el valor de x que se sustituye en la función. Aquello que puedo sustituir es sin problemas en mi función. Aquí yo le tengo que sacar la raíz cuadrada a x. Ustedes recordarán que no se le puede sacar raíz cuadrada a cualquier número, ¿verdad? No podemos sacarle la raíz cuadrada a cualquier número. Solamente le podemos sacar raíz cuadrada a los números que son positivos. A los números positivos y también al cero. Porque ¿cuánto vale la raíz cuadrada de cero? La raíz cuadrada de cero vale cero. Entonces, solo le puedo sacar la raíz cuadrada al cero y a los que son positivos. Ahora, ustedes observarán acá. ¿Qué dice esto? X menor o igual que cero. ¿Cuáles son los que son menores o iguales que cero? Pues los negativos. Pregunta. ¿Yo puedo sustituir los negativos en la raíz cuadrada? No, porque no se le puede sacar la raíz cuadrada a los negativos. Así que esto que está aquí, está mal. Luego, ¿qué otra cosa? Este que está acá, el B, el inciso B. Aquí dice que... X tiene que ser menor o igual que menos 1. Si, si es más chiquito que menos 1, también son negativos. Son puros negativos. Así que también aquí son negativos. ¿Se puede sustituir los que son negativos en una raíz cuadrada? No se puede. Así que esto que está aquí también se descarta este inciso. De aquí tenemos dos incisos, mayor o igual que cero y mayor o igual que diez. Aquí ustedes pueden observar que son positivos, que son positivos. Los positivos sí se pueden sustituir en esta que está acá, pero les hace falta unos positivos más, ¿verdad? ¿Qué positivo les hace falta? El uno, el dos, el tres, el cuatro, porque aquí son puros más grandes que diez, más grandes que diez. O sea que de la recta son del 10 en adelante. Estos están acá. Pero sí puedo sustituirlos, pero me hacen falta, me hacen falta estos que están aquí. ¿Y cuáles son esos? Estos que están aquí. Aquí son positivos y cero. Estos son los que sí se pueden sustituir en mi raíz cuadrada. Esa es la respuesta correcta. El inciso C para estos que están acá. Espero que esto vaya quedando claro. Normalmente, normalmente siempre... Eh, Normalmente siempre este, este tema para, para la escuela suele ser un poco más complicado, porque uno se lleva todo un semestre viendo este tema de dominio y rango y no sé qué más cosas, pero para el examen de admisión suele ser un poco más sencillo. Entonces, veamos, vamos a poner nuestro problema nuevamente y ahora sí vamos a responderlo con esta, con esta pequeña teoría que hemos visto. Recuerden, la clave para poder resolver este problema es recordar ¿Qué es el dominio? El dominio son los valores de x que se sustituyen en la función. Así que vamos por acá a proyectar nuestro problema. Dice, el dominio de f de x equivale a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Vamos a escribir por acá. bien, no se preocupen que ahorita no queda todo claro, uno simplemente lo tiene que repasar una y otra vez por ahí en nuestras clases gratuitas tenemos un video, me parece exclusivo esto de dominio y rango lo buscan por ahí lo y seguro por ahí hay uno donde explicamos ya con más detalle por ejemplo aquí dice el inciso a menos 2 mayor o igual que x mayor o igual que 2 luego dice b X mayor o igual que 2, C, eh, menos 2, menor o igual que X, menor o igual que 2. Y el D dice, X menor o igual que 2. Por ejemplo, de aquí, ¿qué tenemos que hacer para responder esta pregunta? Pues simplemente vamos a ver qué es lo que sí se puede sustituir en mi función. Aquí, por ejemplo, dice que son los positivos. Son los positivos, pero que son más grandes o iguales que 2. Vamos a poner este salón por acá. Aquí dice que son los positivos más grandes o iguales que 2. ¿Lo puedo sustituir aquí? Sí, porque 2 al cuadrado me queda 4. 4 menos 4 me queda 0. Sí se puede hacer. Cualquier número que sea más grande que 2, sí lo puedo sustituir ahí. ¿Pero son los únicos o habrá más? Entonces, aquí, por el momento, esto queda como una respuesta tentativa. Esto vamos a ponerlo aquí como eh, casi, casi, casi respuesta correcta. Es como una respuesta que podría ser bien correcta. Esto que está acá, veamos el inciso B. Aquí dice que son los menores iguales que 2. Los números que son más chiquitos que 2. Por ejemplo, estamos de acuerdo que el 0 es más chiquito que 2, ¿verdad? 0 es más chiquito que 2. Si yo aquí pongo un 0, 0 al cuadrado, me quedaría... 0 menos 4, o sea, raíz de menos 4. ¿Se le puede sacar la raíz a menos 4? No se le puede sacar la raíz a menos 4. ¿Y por qué me quedó eso? Porque puso un 0. ¿Y por qué puso un 0? Porque aquí dice que tiene que ser un número más chiquito que 2. 0 es uno más chiquito que 2 y resulta que me queda algo que no puede ocurrir. Entonces, este que está aquí definitivamente no es. No es la respuesta correcta. Bien, entonces tenemos este, tenemos este y tenemos este. De aquí, por ejemplo, esto que está acá dice que la X tiene que ser más chiquita que menos 2, pero tiene que ser más grande que 2. Pregunta. Observemos esto. Menos 2 tiene que ser más grande que X. O sea que X tiene que ser más chiquito que menos 2. Y al mismo tiempo X tiene que ser más grande que 2. Hagamos un dibujo de esto. Por aquí anda el menos 2, por aquí anda el 2. Aquí dice que X tiene que ser más chiquito que menos 2, y que X tiene que ser más grande que 2. Hay un número que sea más chico que menos 2 y más grande que 2 al mismo tiempo. Ningún número puede ser más chico que menos 2 y más grande que 2. El número que sea que yo escoja más grande que 2, seguro es más grande que menos 2. Entonces esto que está aquí no puede ser. No es la respuesta correcta. Y ya de ahí solo me quedan estos dos. De aquí, por ejemplo, dice que x tiene que ser más chiquito que, que 2 y también tiene que ser más grande que menos 2. De aquí, por ejemplo, si es poco, eh, un número que está entre 2 y menos 2, bien podría ser 0. Pero si pongo 0, nuevamente me quedará 0 menos 4, que me queda la raíz de menos 4. Esto que está aquí, entonces, no puede ser. No es la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo único que me quedó? Que esto tiene que ser la respuesta correcta. X mayor o igual que 2. Yo sé que este tema puede ser un poco confuso, puede llegar a ser un poco confuso. Pero no se preocupen, para eso seguro nosotros tenemos una clase extra que ustedes pueden visualizar en nuestra página. Y por ahí van a poder este, encontrar una, una clase donde estamos explicando a mayor profundidad este tema. No pasa nada. Normalmente este tipo de preguntas aparecen en las universidades nacionales, como tipo UNAM, tipo Politécnico o tipo UAM. De ahí en fuera las demás universidades son un poco más relajadas, como que ponen preguntas un poco más, más sencillas perfecto, muy bien, recuerden denle like por ahí a la página este, si no han dado like, pónganle por ahí este, seguir, no sé, para que por favor sigan la página, si les interesa este tipo de videos sigan la página para que estén enterados y sepan cuando hagamos transmisiones en vivo, muy bien veamos el siguiente problema por aquí tenemos esto vamos a poner por acá lo más Ah, muy bien, es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Dice, ¿qué número sumando a x cuadrada menos 1 será x cuadrada más 1 al cuadrado? Muy bien, ¿qué, qué número será? Eso? Es una pregunta muy interesante, porque más de matemáticas es más bien una pregunta como de razonamiento. Y esa parte es muy importante porque muchos, muchos de los de traen problemas más de razonamiento que de matemáticas. Ahora, vamos a ver por acá. Antes de poder resolver eso, vamos a escribir el problema. Dice, eh, ¿qué número o qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a x cuadrada más 1 para hacer? x cuadrada más 1 al cuadrado me parece. A ah, menos 1. Muy Bien vamos a dejar de compartir y dice, ¿qué le hace falta a esto para que sea esto que está acá? Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, necesitamos desarrollar esto que está aquí ¿Cuánto es x más 1 al cuadrado? Para esto, seguramente ustedes a este eh, en este punto del espacio-tiempo ya saben qué significa un Binomio al cuadrado, un binomio al cuadrado. Si no lo saben, pues no pasa nada. Aquí se los voy a poner. ¿Qué es un binomio al cuadrado? X más Y al cuadrado, por ejemplo. Es más, vamos a poner con las letras clásicas, las que utilizan en la escuela. A más B al cuadrado. ¿Qué es esto? El primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Seguramente en este momento hubieran, ya me acordé, era algo que olvidé, y ya recordé por qué lo olvidé, porque no me gustó cómo estaba escrito. Así que no se preocupen, observen esto. a más b al cuadrado tiene a cuadrada y b cuadrada, lo que casi seguramente pone todo el mundo. ¿Qué es lo único que les hacía falta? El más 2ab, el doble de esta multiplicación. Así que, por ejemplo, si escribo x a x más 6, por ejemplo, x más 6 al cuadrado. ¿Cuánto va a ser el resultado de esto? Pues x cuadrada más 6 por x me da 6x. Pero no nada más es estos dos, es el doble. Así que 6 por x, el doble de 6x es 12x más 6 al cuadrado pues es 36. Ahí ya es inevitable. Yo necesito saber cuánto es 6 al cuadrado, o sea 6 por 6. Por ejemplo, si yo pongo x más 4 al cuadrado, esto significa x cuadrada, multiplico estos dos, 4 por x me da 4x, el doble de eso es 8x, más el cuadrado de 4, 4x me da, 4 al cuadrado me da 16. Y eso sería la respuesta. Ahora, otra cosa que deben de recordar es que esto de la ley de los exponentes. Ustedes saben que si tienen x al cubo, por ejemplo, y lo elevan al cuadrado... Algo pasa cuando tienen un exponente y lo elevan a otro exponente. Lo que sucede es que los exponentes se multiplican. Y de aquí me quedaría x a la 6. Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. x cuadrada más 1 al cuadrado. Es el primero al cuadrado. O sea, x cuadrada al cuadrado. Me quedaría x a la 4 porque estoy multiplicando 2 por 2. Luego es el doble de esta multiplicación... 1 por x cuadrada me da 1 x cuadrada. Como es el doble me quedaría 2 x cuadrada. Y al final me queda el último al cuadrado, o sea más 1. Y de aquí ustedes observan qué le hace falta. Ahora sí ya podemos responder la pregunta. ¿Qué le hace falta a x cuadrada menos 1 para que sea esto? ¿Qué le hace falta? Pues le hace falta un x cuarta. ¿Qué otra cosa le hace falta? Aquí tengo 2 x cuadradas. Ya tengo una. ¿Qué me hace falta? otra x cuadrada, y luego aquí tengo un menos 1, ¿qué necesito que aparezca? Necesito que aparezca más 1. ¿Cuánto le tengo que sumar? Pues le tengo que sumar 2, porque si le sumo 2, ¿de aquí cuánto me quedaría? x cuadrada, eh, perdón, x a la cuarta, x cuadrada más x cuadrada me da 2x cuadrada. Luego, menos 1 más 1, aquí también ya tenemos que tener algo de práctica, ¿cómo hacer estas sumas y restas? ¿Cuánto es más 2 menos 1? Pues eso me da 1 positivo. Y con esto obtuvimos el resultado, lo que queríamos, esto que está acá. ¿Qué fue lo que agregué entonces? Agregué x a la cuarta más x cuadrada y también agregué este 2. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Qué es lo que le hace falta? Le hace falta x a la cuarta más x cuadrada más 2. Esto es lo que le hace falta para que sea esto al cuadrado. Ojalá que esto quede claro y les funcione para sus problemas de álgebra para sus problemas de álgebra. Muy bien, muy bien. Eh, nuevamente, si llegaron tarde, esta clase queda grabada, estará en nuestra página, compartan con algunos de sus amigos si es que les necesitan apoyo para el examen de transmisión. Esto es gratis, no se está cobrando por esto. Eh, normalmente hacemos estos, estas sesiones gratuitas, normalmente hacemos sesiones gratuitas, por las noches, que es cuando las personas están libres, y no tenemos como un periodo, es más o menos cuando tenemos tiempo libre, las hacemos si les funciona, adelante, qué bueno nos da gusto que les, que les pueda ayudar esto en algo. recuerden repasar, vamos a ver por aquí si podemos resolver otro problema todavía bien, veamos el siguiente a ver si lo podemos resolver, ah miren tenemos este, b cuadrado menos 5 al cubo esto es parte de algo llamado productos notables esto es muy importante para el examen de ficción. esto de los productos notables vamos a borrar una parte del pizarrón y lo resolvemos vamos a borrar una parte del pizarrón y vamos a resolver esto que está por acá, b cuadrada menos 5 al cubo, a ver este, si sí, se lo saben, traten de resolverlo, traten de resolverlo en unos segundos, y si no, ya lo resolvemos nosotros. Muy bien, veamos, veamos qué pudimos hacer por acá. Eh, por aquí dicen que es el inciso C, eh, excelente. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Bien, como les decía, esto es parte de los productos notables. Eh, de los productos notables, a ver, pues quiero, que, quiero que sepan algo. El examen de admisión nuevamente, son preguntas de cultura general, que uno tiene que aprender los trucos suficientes para poder responder esto en el, tiempo, en el menor tiempo posible. Hay muchas maneras de responder esta pregunta, pero no todas se llevan el mismo tiempo. Unas te van a llevar más tiempo que otras. Por ejemplo, de aquí, ¿qué pueden hacer? Esto es al cubo, significa multiplicar tres veces lo mismo. B cuadrada menos 5 por B cuadrada menos 5 por B cuadrada menos 5. Esto que está aquí, bien puede ser la respuesta correcta, o sea, hacer esa multiplicación. Pero la verdad, hacer eso les va a consumir tiempo. Y eso es lo que no tienen para el examen, no tienen tanto tiempo. Por eso es mejor utilizar un truquito, el del binomio al cubo, binomio al cubo. ¿Cómo se hace esto del binomio al cubo? Pues vamos a escribir, por ejemplo, x más y al cubo. Y entonces me debe de quedar como resultado, déjenme poner este error más grande para que puedan ver lo que estoy escribiendo. Deben de poner esto de binomio al cubo. X más Y al cubo equivale a X al cubo más 3X cuadrada Y más 3X Y cuadrada más Y al cubo. Ustedes observan que cuando se eleva al cubo, los extremos son el primero y el segundo. Esos son los extremos al cubo. Los que están en medio deben de llevar un 3. Y además de eso, el cuadrado solo se alternó. Te das cuenta de que está XY, XY. Primero el cuadrado y después el cuadrado. Así que ustedes pueden idear una estrategia para memorizar este resultado. Si se memorizan este resultado, se van a ahorrar un montón de tiempo para el examen de admisión. De aquí, por ejemplo, ustedes dirán, oye, pero es que aquí tiene un más y acá tiene un menos. No pasa nada. Si llega a tener un menos, la única diferencia... Va a ser esta, el primero sigue siendo al cubo, luego nos va a quedar un, eh, un menos, menos 3x cuadrada y, luego otro más, y luego al final nos queda menos. Entonces, se dan cuenta de que si tiene más, todo es positivo, y si tiene menos, es alternado, más, menos, más, menos. Así que ahora solamente debo de resolver esto al cubo. Voy a poner entonces, B cuadrada menos 5 al cubo. Voy a tratar de sustituir como aparece acá. Primero más, o sea, el primero al cubo. B cuadrada al cubo, luego es menos 3 por el primero. ¿Quién es el primero? B cuadrada por Y. ¿Quién es el segundo? 5. Luego más 3 por el primero nada más, que es B cuadrada. Aquí está el cuadrado, B cuadrada, por el segundo, que es 5 al cuadrado. Menos el segundo al cubo, que en este caso es 5. De aquí, ¿qué me va a quedar? Yo estoy seguro que si ustedes ya saben esto de productos notables, lo van a poder resolver hasta mentalmente. Y este es el punto: que ustedes, que ustedes, eh, si ustedes pueden resolver esto de manera mental, ya, ya, ya van, a, van a hacerlo fácil. Ahora, si tienen esto, por ejemplo, B al cuadrado al cubo, les queda, ustedes recuerdan esto de la ley de los exponentes, ¿no? Que un exponente elevado a otro exponente significa multiplicación de exponentes. Y les va a quedar b a la 6. b a la 6. Luego de aquí les queda esto. Primero los exponentes. b al cuadrado al cuadrado les queda b a la 4. Así que les queda 3 por b a la 4 por 5. Más 3 por b al cuadrado. Les queda 5 al cuadrado. Siempre primero se resuelven los exponentes. 5 al cuadrado les va a quedar 25, menos, y al final tienen que poner 5 al cubo. ¿Qué significa 5 al cubo? Multiplicar 3 veces el 5. 5 por 5 nos da 25, y 25 por 5 nos va a dar 125. ¿Cuál es un error común de los estudiantes? Pensar que aquí va un 15, porque, no sé, 5 por 3 es 15. Pero, pues no, no pasa nada. 5 por 5 por 5 nos va a dar 125. Y ya de aquí, ya de aquí, pues solamente tenemos que resolver las multiplicaciones. Nos va a quedar B a la 6, nos va a quedar esta multiplicación. 3 por 5 nos queda 15, menos 15 B a la 4, más 3 por 25, nos queda 75 B cuadrada, y al final menos 125. Esa tiene que ser la respuesta para este ejercicio. Ahora, quiero que nos den otra cosa importante. Normalmente uno puede descartar incisos. Vamos a ver nuestra preguntas. A ver si en esta pregunta podemos descartar los incisos. Yo sé que todo esto se ve feo. Estoy seguro que cuando vean en Instagram, eh, van a decir que eh, esto me da ansiedad? No, yo no lo quiero hacer. Pero créanme, si es la manera de hacerlo, es más sencilla hacerlo con hicimos hasta arriba. Si quisieran hacerlo así, seguro van a llegar a la respuesta correcta. Y con por el portador mental, lo mejor utilizar, pero más fácil. Esto suele es ser lo más fácil. Bien. Así que veamos nuestro ejercicio. Ah, a la, a la 6, pero en esto tenemos vea la, vea pero 6. De aquí, por ejemplo, se desplazan un chito nada más. O sea, en el equipo de esto donde uno no cuotas. ¿No Pueden saber de aquí rápidamente que el chito A y el chito B se descargan. Ya, el chito A y el chito B se descargan. Me queda la que Bien, eh, ¿se, escucha, ¿se escucha mejor ahora? Eh, con esto, con esto estamos, estamos llegando, estamos contestando algunos problemas para el examen de admisión. Eh, estamos respondiendo preguntas clásicas. Son preguntas que bien podrían aparecer en cualquiera de nuestros, de nuestros exámenes, no importa si están... Eh, para la UAPO, no importa si está para el UNAM, el POLI, no importa dónde quieran hacer exámenes. Estas son preguntas clásicas, seguro van a aparecer en algunos de sus exámenes. Y son cosas, temas básicos, cosas de cultura general, algo de álgebra nada más, son cosas sencillas. En este momento yo digo que son cosas sencillas porque obviamente necesitan un poco, un poco, de, necesitan un poco de, de conocimiento. Y con este conocimiento básico, ya le hicieron, ya pueden responder el examen. Entonces, ojalá, ojalá que este contenido les haya ayudado muchísimo. Si llegaron tarde, no se preocupen, esto esto te quedará grabado. Nosotros en este momento estaríamos terminando esta sesión nocturna, es algo express, algo rápido, algo de unos 15 a 20 minutos. Creo que este sí duró algo, no sé cuánto tiempo llevamos, pero ah, ya llevamos una hora, esta es una clase de una hora. Entonces, bien, cuando se cuando termine la transmisión, la pueden reiniciar nada más y repasan lo que teníamos desde el inicio. Entonces, con esto estaremos terminando la sesión de hoy. Ojalá les haya gustado, si llegaron tarde, reinicien nada más la transmisión. Eh, no son todos los días, a veces sí, a veces no, dependiendo, dependiendo de qué tanto lo pida el público. Pero ojalá les guste. Pidan información en la página, si necesitan saber más sobre nuestras clases o algo así, y por ahí seguramente haré las conceptos. ¿Cuándo será la próxima clase? Eh, nos sabemos, tal vez mañana. Pero para que estén al pendiente y no se pierdan nuestras clases, sigan la página, denle por ahí a seguir para que les llegue la notificación que su Academia de Matemáticas de Cabecera está transmitiendo. Muy bien, muy bien. Pues entonces, con esto, nos despedimos y nos vemos en una siguiente transmisión. Que tengan una buena noche. Y por ahí pregunten si tienen alguna duda. Nos vemos. También.